Es lo que hay que ver en Hasta que la vida es que no sé nada de ti Está insertado para que en mi coro río. Ella me a tomar, dice que quiere una joyería. Yo la tengo, la tengo, la sangre fría Vamos pa' dentro, pa' mí Estamos dentro de party ¿Quién me iba a decir a mí? Dice que quiere vestir de María y coste también soy sagrada, y sin gastar un minutico te subo a la espada. La muñeca más cara y sin usar prada, clarica de santa que pasada. Para tu madre también soy sagrada, y sin gastar un minutico. No La joyería del la chamanisco princes